Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase para realizar el sorteo de este martes. Buenos días, Darío. Buenos días, audiencia. Acá estamos como todos los fines de mes para hacer el sorteo. 10 bolsas de comestibles y hoy con novedades que tenemos nueva comisión, nueva dir comisión directiva. Nueva sí, vos lo has dicho. Bueno, vamos a, no sé si lo vamos a presentarlos por acá, a ver quiénes son. Bueno, el presidente acá, Homero Betarte, y el... No, el presidente, el tesorero ¿no Edina Sif, la secretaria acá, Surri Cristóbal, el que no me conozco, Adolfo Moyano, eh, ¿cómo es que se dice? Pro secretario. Vicepresidente, Miguel Mediza y Mabel Galo como vocales. Falta Adrián Gonelli que hoy no puede estar con nosotros. Y. No, con... ¿Qué, ¿Qué dice el nuevo presidente de Sojupen? Estamos ayudando a todos los jubilados en lo que podemos y vamos haciendo los sorteos para acompañarlos. No tenemos resultados, excursiones, no tenemos y queremos ayudar a los jubilados. ¿Este año van a surgir algunas novedades en cuanto a las actividades? Sí, van a surgir. El, el primero vamos a hacer... Una fiesta de los mayores y de los adultos. Y al fin de año vamos a hacer otra fiestita para todo lo asociado a su jupe. Bueno, iremos compartiendo en su momento las novedades. Bueno, tenemos para hacer el sorteo de 10 sí. bolsas entonces de, de comestibles. Vamos a abrirla. Vamos a, a realizar la apertura de, de la urna. Para ir sacando ya lo, los primeros cupones que participan todos quienes han traído el cupón hasta aquí, hasta su cupón y quienes han participado de forma online también a través de www.musicanelaire.net, ahí rellenando el cupón. A ver, primer favorecido: tranquil, piumbo, el piumbo. Tapamos ten. el teléfono, ah, lees esa la cédula, el, abajo el teléfono. Ahí. Raquel Peombo, bueno, 497-9, terminación de la cédula. Felicitaciones Raquel, se lleva la primera bolsa de, de comestible. Vamos por el segundo cupón. Aquí Adolfo Moyano. Lidia Medero, de Pagua. Muy bien. Eh, cédula 662-0. Muy bien. Nidia Medero de Paua 662-0 Bueno, felicitaciones Nidia también Se va al tercero En eh, la voz de... ¿Cómo era su nombre? Galo. Mabel Galo Mabel eh, Noelia Díaz Cédula 862-2 Muy bien, Noelia Díaz Felicitaciones también Y vamos con el cuarto Se va otro Salieron dos, me parece. Vilma Sequeira. Eh, cédula, terminación 191-3. Vilma Sequeira. Bueno, Vilma Sequeira, felicitaciones Vilma. Ahí está anotando el, el tesorero. Sí, sí, está. Vamos con el quinto. Manfur. Do Ana Manfur 2.747451-1. Ana, Ana Manfur, 458-1. Terminación de la cédula. Bueno, vamos con el ¿Sale? con el sexto. Ahí saca el número 6. Eddie. Teresa. Teresa Mayo. Eh, de la cédula 491-9. Muy bien, Teresa Mayo, 491-9. Vamos con el, con el séptimo. Mujer, ¿no? Séptimo. Miguel Yusiano, parece que dice. Miguel Yusiano terminación 095-1 Miguel Chuciano 095-1 Bueno, felicitaciones. Nos van quedando tres, ¿no? O 4. 3, 4. Herminia Antunes 466 terminación 3. Herminia Antunes 466-3. Muy bien. Felicitaciones Herminia. ¿Cuántos quedan entonces? Quedan dos más. Vamos ahí con Adolfo. Raquel Costabel. Raquel Costabel. 656 barra siete. Raquel Costabel. 656-7. Muy bien. Y por ahí tenemos el último. Nelson Bertón. Do 652-149-4. Nelson Bertón, terminación de cédula 149-4. Y ahí sería el décimo, ¿no? El décimo. Bueno, que... a propósito de las novedades, ¿sí? No, queríamos decir que al retirar el, el, los premios, recuerden que al retirar la canasta tienen que presentar la cédula. Sí. Que no se olviden porque no se entregan los premios, sino... Sí, sí. Ahora van a llamar, de, de sí. seguramente de, de aquí va a llamar a la secretaria para, sí, sí, sí. para a anunciarles llamación. a cada uno. Y las otras novedades, va eh, por lo menos recordarle que el sábado 3 vienen la, las pesquisas, por favor a las personas que vayan a, a participar de tal pesquisa, que no se olviden de traer cédula y el, la constancia de, de sueldo. Eso en el marco de Operación Milagro. De Operación ¿Se Milagro, ha notado mucha sí. gente como ha sido el... Iban más de 104 en la reunión pasada del sí. viernes que tuvimos, este, que se han llamado todos y se han seguido apuntando, habían 80 en espera. Y se llamaron esas 80 personas y confirmaron y se anotaron más. Concretamente, ¿cómo va a ser el sistema para que la gente ya venga preparada? Digamos, ¿va a ser por orden de llegada? ¿Ya están, tienen un orden ya de número? Y pienso que, dicen que son muy rápidos, no sé, los, los compañeros que han estado en otra pesquisa, pero deben ser por orden de llegada, sí. Este, van a venir en el horario de 11, de 11 hasta terminar. Hasta terminar. Pero lo no han llamado mucha gente que no es jubilado. Y solamente atienden a los jubilados. Bien, ¿tiene que ser socio de su JUPED? No, aunque no sea socio no, de su JUPED, no, siendo jubilado no pasa nada. No pasa nada. Eh, pero tienen que ser jubilados. Porque nos, nos ha llamado mucha gente que no son jubilados y quieren venir. Y le digo, le decimos, eh, si quieren venir, vengan, pero no lo van a atender. Muy bien. Bueno, y ya adelantaba hoy, a ver, Eddie por acá, el tre, el próximo 1 de octubre se va a celebrar el Día del Adulto Mayor. Eh, claro, ¿Algo que quieras es adelantar? El día, es el Día Internacional del Adulto Mayor. Entonces, eh, Sojupén va a ser eh, un agasajo para todos sus socios que quieran venir, eh, con una con un brindis, una, una picada, eh, una torta... Eh, y con algo de música tal como se ha hecho anteriormente cuando el cumpleaños, de por ejemplo el cumpleaños de, de su de los 45 años se va a hacer algo así para festejar el primero de octubre y, y que ya vamos a estar en la primavera Muy bien, bueno Próximo sorteo, ¿ya está confirmado? El 29, 29 de septiembre El, el 29, septiembre. 29 de septiembre Perfecto, muy bien, bueno, nada más Bueno, agradecer como siempre a ti y a toda la audiencia que nos ve y a seguir participando que es una ayuda, Muy bien. esperemos tener buenos resultados y en esta comisión vamos a ver qué, qué ideas van a surgir. Aunque sea un saludo a la comisión le vamos a pedir, ¿están <risa> tan, tan, tan contentos de estar en la comisión? Sí, como nos gustamos, con mucho gusto, este, vamos a ver si aportamos lo mejor que podemos. Bueno, y Adolfo ya repitió. Sí, sí, sí, este, estamos, estamos bien con los, con los nuevos compañeros, está, está todo bien. Bueno, y por acá con unas ganas de hablar, imponente No, yo estoy contento por estar por trabajar por las personas mayores Y la verdad que muy a gusto Con todo y me han recibido muy bien toda la comisión que, que me dan Y estamos a las orden Para todos que vengan a colaborar Que pidan lo que quieran, si se puede se te va a ayudar Muy bien, bárbaro